Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, en este video les hablaremos sobre el pseudocódigo un concepto clave que tus hijos deben conocer si quieren aprender a programar ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es un lenguaje de programación que se utiliza para escribir algoritmos que son una serie de instrucciones que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea A diferencia de los lenguajes de programación reales, el pseudocódigo es un lenguaje más cercano al lenguaje natural lo que hace más fácil de entender para los principiantes Aquí hay algunos ejemplos de pseudocódigo que pueden ser comprensibles para los niños. Número 1. Saluda al usuario. Este pseudocódigo muestra cómo se puede hacer un programa que salude al usuario. Número 1. Mostrar cuál es tu nombre. Número 2. Leer el nombre del usuario. Número 3. Mostrar hola, nombre del usuario. En este ejemplo estoy diciendo qué es lo que va a hacer el programa sin usar funciones palabras reservadas o cualquier otro elemento de codificación simplemente estoy describiendo en un lenguaje completamente comprensible qué es lo que puede hacer el programa es como si le diéramos las instrucciones a alguien para que haga una figura en origami pero en lugar de hablar sobre dobleces lo que estamos haciendo es decirle lo que debe desarrollar un programa de computadora. Ejemplo 2 Calcula el área de un rectángulo este pseudocódigo muestra cómo se puede hacer un programa que calcule el área de un rectángulo Número 1 mostrar cuál es la base del rectángulo Número 2, leer la base del rectángulo. Número 3, mostrar cuál es la altura del rectángulo. Número 4, leer la altura del rectángulo. Número 5, calcular el área del rectángulo multiplicando la base por la altura. Número 6, mostrar el área del rectángulo es resultado del Aprender Aprender seguro código es muy importante para los niños por varias razones. Primero, fomenta la resolución de problemas. El pseudocódigo código es un lenguaje de programación que se utiliza para escribir algoritmos que son una serie de instrucciones que se siguen al resolver un problema o realizar una live. Aprender a escribir pseudocódigo ayuda a los niños a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Prepara a los niños para aprender lenguajes de programación reales. El pseudocódigo es un lenguaje de programación más cercano al lenguaje natural, lo que hace más fácil de entender para los principiantes. Aprender pseudocódigo puede ayudar a los niños a prepararse para aprender lenguajes de programación reales como Python, Java, C++ y otros. Además, mejora la comprensión de conceptos de programación. El pseudocódigo es un lenguaje que permite a los niños pensar en términos de secuencias lógicas y estructuras de control de flujo como condicionales y útiles. Esto ayuda a los niños a entender mejor los conceptos básicos de programación, lo que les permite aplicarlos en situaciones más avanzadas. Además, ayuda a los niños a visualizar su código. El pseudocódigo es un lenguaje que permite a los niños escribir códigos de manera más descriptiva, lo que les ayuda a visualizar mejor su código y a entender cómo funciona. Esto es útil para los niños que son más visuales o que tienen dificultades para entender conceptos abstractos. ¿Cómo podríamos poner en práctica el código en actividades cotidianas? Número 1, diseña un juego de adivinanzas, puedes diseñar un juego de adivinanzas utilizando pseudocódigo, por ejemplo, puedes escribir un pseudocódigo que genere un número aleatorio entre 1 y 10 y luego pedirle a tu hijo que adivine el número, a medida que tu hijo adivine el número puedes usar más pseudocódigo para indicar si el número es mayor o menor que el número que quiera adivinar, el juego de adivinanza diseñado con pseudocódigo puede ser algo como este, el programa elige un número aleatorio entre 1 y 10, el programa solicita al jugador que adivine el número elegido por el programa. Número 1: El programa elige un número aleatorio entre 1 y 10. Número 2: El programa solicita al jugador que adivine el número elegido por el programa. Número 3: Si el número adivinado por el jugador es igual al número elegido por el programa, el programa muestra un mensaje de felicitación y el juego Número 4: Si el número adivinado por el jugador es menor que el número elegido por el programa, el programa muestra un mensaje que dice el número es mayor y solicita al jugador que vuelva a adivinar. Número 5, si el número adivinado por el jugador es mayor que el número elegido por el programa, el programa muestra un mensaje diciendo el número es menor y solicita al jugador que vuelva a adivinar. Un segundo código es crear un plan para hacer una receta. Cuando prepares una receta con tu hijo puedes utilizar el pseudocódigo código para planificar los pasos necesarios para completar esta receta. Por ejemplo, puedes escribir un pseudo código que indique los ingredientes necesarios, los pasos para mezclar los ingredientes y los pasos para cocinar la receta. El juego de recetas diseñado con seguro código podría tener los siguientes pasos. Número 1, el programa define los ingredientes necesarios para la receta. Número 2, el programa enumera los pasos para mezclar los ingredientes, por ejemplo, mezclar la harina, el azúcar y la sal en un tazón grande, agregar los huevos y la leche, mezclar bien hasta que la masa esté suave. Número 3, el programa enumera los pasos para cocinar la receta, por ejemplo, Calentar un sartén antiadherente a fuego medio, agregar la masa al sartén, cocinar por un lado hasta que esté dorado, dar la vuelta a la tortilla y cocinar por el otro lado hasta que esté dorado. Número 4, el programa puede mostrar las imágenes o videos de cada paso para que el niño pueda visualizar la receta. Número 5, una vez que se ha completado la receta, el programa puede mostrar una imagen o un video del producto final y felicitar al niño por completar la receta. Y ahí lo tienen, el pseudocódigo es un concepto clave para que tus hijos puedan conocer si quieren aprender o no programación. Esperamos que este video haya sido útil para que puedas entender cómo el pseudocódigo puede ayudar a tus hijos a desarrollar habilidades importantes para el futuro. Si quieres más información sobre estos temas o que podamos acompañar el proceso de tu hijo para que podamos certificarlo en la Universidad de Michigan en Python, escríbenos al link que dejaremos en los comentarios y te invitaremos a una sesión gratis para cómo enseñarte a contestar una pregunta